Hola, hola, muy buenas, chicos y chicas de YouTube. Esto es un nuevo video, video para el canal de Jockey Crack. En este video estaremos haciendo la video... la reacción al video de michitas de la primera versión del Drama Land. es una serie de Survival 1.12 de mods en la que vamos, no sé cuánto tiempo pasemos. Yo yo ya estoy participando, pero no he podido entrar por cosas de internet y eso, y bueno, también empieza las clases, así que. Y bueno, eh, vamos a ver si. Esto lo subimos y. y se da. Pero bueno, vamos a ver si... si me graba bien esto. Y bueno, si oyen mal el sonido, o sea, con estática, pues no puedo hacer nada, es lo que hay. El de mis también está igual, tiene como una estática así y se le oye ahí en el fondo. Tenemos también que... Ah, también oigo doble por aquí, entonces se me se me a todo. La cámara va como a 30 FPS fps y va para el orto también. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué se da. Eh, no puedo grabar el audio interno, entonces me va a tocar convertir esto eh, como biomaker convertirlo. Y luego mandarlo al celular y luego el celular convertirlo. Eh, bueno, eso... Eh, convertir si sí, tengo que convertir el, el audio de la computadora, o sea, convertir la movie la cosa esa. Entonces me toca agarrar, extraer el audio del video de Michitas y el video ponerlo en el InShot y ahí editar eso. Así que va a estar para el orto, pero tengo tiempo sin subir video. He subido como tres videos y todos llegan como hasta 18% y de ahí no suben. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me va y bueno empecemos bien aquí estoy con el choto este de michita vale vamos a empezar buena gente YouTube estamos haciendo un nuevo video para el canal pero esta vez estamos en una serie distinta esta vez estamos en Dramaland ahora bueno nadie está conectado pero bueno ja, ya mi cuerpo yo morí ahí de, de primero nadie. así ah, sí, entró el Loki. Yo aquí, y bueno, sí, así me puse, así me, me encuentran bueno, en Twitch. O sea, si de... más o menos no sé cuánto tiempo, pero está bien. Eh, tenemos... Lo primero que tenemos que hacer vamos a tener cinco días. Si sí, es que ya no es el día 5 claro. Yo le dije que tenemos pusiera seis días, seis días porque o, seis seis o, días, o sea, los mods que tiene el servidor y que eh, bueno, son demasiado suicidas. Se o sea, trae como unos mods de antes de que empiece... De... El de muerte pues, o sea log... te matan ahí, la... ¡Oh! toda mierda antes de que empiece los días <ríe> ahí se ahogaba dificultad normal, porque por ahora vamos a estar en, Pascen, la, en la, pacífico ya vuelvo espérame un ratito se le rompía todo no, ahí entraba yo con pésimo internet eh, y... bueno, tenemos que prepararnos esto, si chat. no me equivoco esto Tra, es para da. los chocos tenemos algunos mods porque el servidor está con mods ah, y sí ya no me va trabado esto. Ustedes dirán, what sí, the fuck. Sí, le va oh, se unió el loco. 100 FPS. A ver, voy a ir con el Hijo de puta. <ríe> me da a 2 FPS, es como Sala mucho. Sal Mírenlo verga tú, todo cabrón. tranquilo ahí arriba. Sí, está oyendo de los gusanos de tierra, pa. A ver. A ver lo vamos a bajar. Monichaaaaan. Me cachas grabando. Si sí, me acuerdo de lo que conversamos oh, después, él encontró una adúnego o no, algo así. Y se superchetó. ¿eh? Eh, ¿Por qué estoy hablando sin parar la grabación? Esto porque si voy a pegar el vídeo, me toca pausar el audio y la cosa. Y va a estar hard. Entonces lo voy a subir así hablando durante el video Así no tengo que. Así no queda tan mal el audio eh, tampoco. Bueno. O sea, queda fluido. Si, sí, pero no es un bug eso Si, sí, es un bug, punto Porque en un jugador no, o sea, presionas tap y no aparece la ubicación de los cosas esos Porque, o sea, el gusano de tierra es como el ender dragon No te va a atacar en pacífico, ah, ¿sí? o sea, el ender dragon si sí te ataca en pacífico Pero no es tan así O sea, aparecen pues los gusanos esos de mierda mi pobre cuerpo se me olvidó que yo cargué la skin en este launcher y no la cargué bueno, en el bueno, no hay daño por caída Uy. aparezco como Steve Uy. yo iba a poner el twerking <ríe> ese no ¿Qué? era se re yo tengo este yo tengo los controles ah, no, remal no, no, configurados no, configurado. me falta configurar eso ¿Verdad? de walkthrough ah, quiero sí. ver a más adelante Tienes, en lo que él configuraba, yo, yo ya estaba haciendo twerk y haciéndole ver, todos los lo motos que tenía. Y él estaba configurando, no, nada. Tengo que ir acá, luego uno, me llamó por WhatsApp, pad, pero ten tenía el pad, internet malísimo pad, y me ah, iba para el orto. Igual. A ver, puedo decir otro en un pad, porque si estamos con otro en un pad, ¿cuál es? A ver, para, tenemos que configurar esto porque no lo hice. Ah, ah. Yo, yo necesito un teclado USB para poder trabajar Guay, wow, yeah. bueno, no se a que de el... USB 7, 8, 9, 10, 0 ¿Por qué ponía ¿Por qué ponía ese? Pua, <risa> Mira, ahí está el oh, gusano chi, chi. ahí, en todo oh, ahí. A ver, paren, ¿lo llamamos? Sí, llámame, cabrón Era twerky, pero creo Twitch Ahí todo ron. <risa> Esto es épico Momentos que se conmemoran ¿Qué mierda es eso? <risa> un bicho, pa Eso era un gusano ahí <risa> Qué miedo, eh <risa> Parece algo de la Ansi City A mi Retour Bueno, no sé qué, es? ¿Qué, es? ¿Qué es? raro Ay, hola Yoki No se sé, me oye una pija muy ahí en la llamada vale, No se me oye O sea, eh... la puso muy mal Se le configuró mal se oye así como para el orto Entonces Toco grabar así. O sea, se, le voy, se me oye para el orto, igual. Sol, yo no suelo hacer video No, eso hacemos Bueno, no, que claro, estamos en camarada. Pacífico. Después lo te, eh, tenemos 6 para hermanos, ¿eh? Así que rápido, rápido. No, nah, pero esos días ya pasaron, no puso, lo puso, pa eh, lo puso fácil el cabrón. Fue fue tu idea, cualquier me cosa si... Si, árbol, quieren echar, si quieren echar, no, si quieren echar, eh, hate, échenselo al Loki, él tuvo la idea de los Gracias, días en el gracias, Eso me he hijo de puta. <risa> Uy, qué rico, ese ¿sí? <risa> Amigo 3 <tres> pps. <risa> Uy, lo que sí es que pican redes, los árboles. Yo no recuerdo ah, que los árboles picaran sí. así de lento. Rompo, rompo, rompo, rompo, rompo, rompo. rompo. Toda una vida rompiendo. se me ponía el juego? No sé. se. Se me ponía negro el juego porque. ¡No! La no, abandonaron. Ah. Sí, lo abandoné, pa No. No, no tenía buen... Eh. Amigo, no, se le fue necesito encontrar cosas de esas. mire la cosita esa amarilla que ven ahí ¿Muchito? es pepitas ¡Oh! de oro. Y se cheta ¡Oh! completo con... Hay como cuatro. ¿Y esto qué mierda es? para esto no estaba, esto en no estaba previsto en la serie. ¿Qué pasó? para Está súper es cheto. ¡Ay, ya armadura! O sea, tiene oro ahí, todo eso son pepitas de oro y la puedes picar y te lo da. Ahora, a ver, o sea, amigo, está chetadísimo eh. Él dijo que lo iba a nerfear, no lo voy a dejar. Incluso sacó una b 2 de los mods. Tenemos que eliminarle el mod de... -er bueno, hace no bastante tiempo no grababa. Porque... Ya, me... ya tengo bien los.. -er no, no, no, no, no, no. O sea, se me buguea todo. Ah. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, ya tengo para armadura! ¡Fuge! ¡Oh! Ah, se Mierda, estoy allí. Oh, ¿Qué es esto? para? pará. Hay un problema en esto. ¿Qué es esto? No. Va, no, no es un problema. Pero está reope. OP. Re oh, mm. Yo le digo tocando el cierre. En la chupa. Uy, miren. ¡Wow! Oh. Vienen o sea, es pepitas de oro pa. O sea, ¿Dónde viene esto? En ningún lado. ¿Qué hora son? Ah, bueno. o sea, son como las 6 de la mañana, <ríe> Son como las 7. Yo tengo que bajarle la probabilidad de cuántas veces pueden aparecer las... ...las Dungeon, porque son... No. Yoki. Puto. Nah, se, se, o sea, se... eso, eso no sé qué que es, va? como una... ...liendra que va hasta abajo, mira, o sea, es infinito. No nah. para. ¿Qué mierda es eso? Mira, alto de Mirá, dinosaurio experiencia ¡Ah! ¿Qué es eso? Pero es que parece un dinosaurio, pero o sea, él dice que es un esqueleto Pero no entiendo por qué dice que es un esqueleto ¿Qué mierda es esto? Yo encontré un esqueleto, un esqueleto de dragón ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? para O sea, literalmente, Joyce hice... <risa> Re enojado Como que fiel de dragón ¿Es un dragón eso? Puto, puto, otro, pa. Otro de es de derecho. No, pa, es que es poquito, yo no tengo teclado que que para todas las sol, teclas que él usa. O sea, son muchos mods y muy poquitas Puramente teclas. estos o sea, los yo, le falta, sí, No, no, no le funcionan. Funciona. Sí, eh, se cuatro, le fue internet. Cinco, ah, seis, seis, no, siete, me metió. En... Ah, cierto. Ocho, viene esto. Ocho teclas no le funcionan a mi teclado. Ahora Entonces él piensa que yo puedo tener todo para ir. Estoy ahí, mal. Salió para el otro Mira. Mira esto Uy. Uy. Con Necesito shift. así como el Saltas O sea, a mí Yo grabo como él y Así hay daño por esas. caída Cuatro no, no Entonces, nada. No, tengo que ver como No, apenas se puede hacer Nada, me cago el mod No, no sé cómo se hace Si sí, yo tengo que aprender de eso Esto, esto lo quiero investigar a ver, para, esto ya es el episodio 1 y no, no hay nadie. O sea, claro, mira, los integrantes eh, lo pondré en Instagram que dijo, para ir Ajá, ojo, lo los dijo que lo iba a subir a Instagram, no subió, la subió la no, entero entero vale, no subió una pija. Ya pasó le el día. no subió nada. Voy a abrir esto, Ah, sí está grabando, está bien. No. Bueno. Imbécil. Eh, a la puta, tengo, 10 no, tengo que meterme yo acá. 15 minutos grabando. Uy, se huyo. Uh, yo configuré el server, ojo. Tu ah. configuré... O sea, el server está configurado con algo... Ah, no, no, yo el net. O sea, con mi, Anda con mi mal copia el internet que tengo, pero... Puede que le suba el bueno. video, pero... Está bien. No. O Podemos... sea, porque nada más se puse configurando jugar, Drama la es parte 1... Ah, ¿no entonces mando yo, aquí? No. yo aquí? No, grabé más parte porque el ya inicio y basta. me jodí. A mí también pero comenten Ay. si quieren que le suba configurando otras manas es que no configuré nada me estoy metiendo. O sea, luego configuré los Es es una dungeon no ya ver. o sea estoy avanzando ya, ya, ya estoy avanzando ya tan rápido gente lo esperamos Ahí se unió Javi. oh hola Javi oh. está frío este tipo de lo que me entra la pierna oh. ¡Ya Maricha. estoy full hierro! ¿Qué? ¡Oye! ¿Por qué Javi está? ¿Qué? Javier tiene dueño. A ver, para Javi. Javi, hay problemas técnicos. ¿Por qué sos semidueño? Sí. <risa> Dale ahí el control la ¿Por, cosa. ¿Por qué es dueño? A ver, paren. ¡Paren, gente! ¡Paren! Ya, ¡A la, porque... la mierda, Landa! ¡Está tenemos... cron! Ya lo tenemos Mira, como consola, ver, tenemos si Ya cambiamos las imperfecciones. Bueno, Javi. ¿Hizo, hizo pausa? Ah, sí. sí. Eh... Mira, investigar la dungeon en esta? O sea, yo no construí nada de esto. Esto es puro mod. Puro mod es esto. es ver la dungeon? Mira, ah, a la aldea. ¿Te paso coronazo? Estoy o... triste porque ellos jugaron o solo. O ya la viste. Yo quería estar en el episodio 1. O Se salió un pedacito nomás. Pero estoy triste. Hago la video para que se entienda. Bueno, dale, ahí te paso coordenadas. <risa> 11, 11, 7. Ahí, Uy, chat. Es... ¿no? Redoxiaba las coordenadas ahí, eh. De 2, 3, 31, ahí está. Esas son las coordenadas Pero, de la unión. me aparecen en el mapa, o sea, para jugar multiplayer. Es playa, una aldea no que re piola y no, tiene como no. un, un pueblo, de un pueblo. <risa> bueno, claro. Vale. Tiene como una... Amigo ahí. Tiene como... Ah, no... Eh, sí. Eh... Mira, encontré un dragón de fuego, pero en forma de esqueleto, no sé qué significa eso. No, no sé qué perro estamos hablando, pero bueno. Hola, yo de vuelta. Sí, dale. O sea, tipo, ahora que inició ya les puedo pasar permisos ah, sí. a todos para que sí, lo prendan por Sí, puedo quien y y así. Para cuando pueda tener buen internet. O sea, ahorita usualmente donde estoy teniendo, o sea, se me cae a ver, en la Javi, mañana. no te encuentro. O sea, como es desde las. ¿Cómo se abre el Cinco cero? y media? O sea, ver, de cinco ¿cómo? y media a. a ver, tengo que seguir con eh, haciendo esto. Una de la ya. mañana se me cae el internet. Decir... O sea, cada Duras tres minutos y se cae y tarda como tres minutos en llegar. Entonces no sé qué pasa. ¿Te nada? Ah, Sandia Uy también me va a participar participar. Eh, El pinche manco ese, hijo de puta que me queda mal, pero me rogó. Ven, sirvo para algo, ah, pues. bueno. no soy rencoroso. Saludos Sandia, puto. Ya después de... yo te enseño. Amigos, es que no hay ticla, no hay ticla, bichita, no hay ticlas. Ah, bueno. Maldito cara de pija ese. Eh, uh. uh. se <risas> se ve. Arras. Ah, bueno. ¿Y cómo? ¿Cuál es? Bueno, no sé. A mí no me deja entrar, o sea, se ya, me queda se te cargando terreno y no entra, eh. No, llegaste, Javi, ya. Yo no estoy volviendo. Uh -huh. Dale, ahí voy. Oh. Para el en ese momento. es que tenía cargando la tabla tío, se... yo ya estoy full hierro porque encontré como un meteorito o algo así no sé, tenía ah, cosa de hierro dice hizo hacks ¡ay amigo! Y ritur, eh, ¡alta ¿y es nutria eso? el desafío! ¡alta nutria! PC gamer o sea, tío. yo después de que vi que ellos estaban jugando y no me dejaba entrar, me salía la llamada y dejé la vaina así, o sea, me dio arrechera ya <risa> Se moría ahí. Eh, mia, salta contra. Eh, Javi, salta contra una pared y aprieta shift. Y ahora saltas contra otro lado y puedes subir. Tipo, Tuki, Tuki, Tuki. Bueno. Es wild jump el modo ese. Me Aunque igual, porque no puedo grabar bueno, y... O sea, me va como a 3 FPS, va horrible Ahora estoy descargando un archivo de 40 Uy. gigas en torres y... Eh... Javi Acá encontré un cofre Nada interesante Pero no te caiga a sacar oro Que no sé, es un oro de la perdición Uy, alta calavera, me la llevo. <risas> Épico A ver, probemos ya mientras sigo investigando por ay ay ¡Hay spawners! ¡Épico! ¡No! ¡Amigo! Voy No sé cómo vamos a subir de esto Pero hecho. bueno, vamos Está muy bien hecho el mod por No tengo espada Ah, sabor. sí, tengo Tengo una de piedra ¡Amigo! Returbio. Amigo, ahí se hace por... Toma, yo pico vos luchas Mejor al revés Se <ríe> Ah, wey, directamente, espedroneando Minecraft Marica sí, wey <ríe> ¿Me pasas la espada? Javi, ¿me pasa la espada? ah bueno. Es un Nether ahí Sí, me pasa la espada la, la, de atacar Tuki Luxon, hijo de puta <risa> Eh, si, sí, anda para el culo el micrófono de mi celular Te lo escribo acá <risa> Ay, yo protejo, ay que lindo Vale, cuánto vamos? En los que diga 20 minutos ya... ya Oy, nuestro, me puse hot. No quiero dictar. <risas> Se puso hot. Amigo, ¿qué? Pero espero que no haya problemas con el eh, audio porque me pego un tiro. Si no vale, me equivoco, no a... Javi, hay como unos monstruos de magma que también agregué, ¿viste? No, bastante pero pegar. ahí pero... No sé qué tan... Fácil, son como monstruos de lava que te atacan y te prenden fuego. También hay no, de obsidian. Está mal. Y está mal, güey. Es a ver imposible. si encontramos el jugar en maldito survival. Sí, ya sé. O sea, a ver para hoy a ver si puedo configurar el micro de acá. Micro de la pija. Claro, mi micro es de buena calidad. Pa. A mi micro se escucha. Eh, está usando este. Porque uso este para las llamadas, y, este, y el otro, y este lo uso para. para Sí, épico. ¡Mira, mira, mira! Ya me, estaban escri... ya me estaban mostrando acá que hay como monstruos. Vení, seguime. Tienes que romper esto. Rompe acá. Ay, hijo, es que es returbio esa cosa. Yo jugar solo no me la juego, ay, ay, ay, ay. Necesito jugar al mínimo con alguien. Eh, si apretás Q en el Pero mapa es que es te difícil. salen los monstruos y... Yo creo que, que si adapto cabeza. el celular aquí... Me puede grabar la llamada, pero no sé si se oye un. un como. Algo así. ¿Qué es la armadura, Javi? Me pasa cuando. Te... cuando te enciendo pico. esto y lo pego con y esto, amigo. mi Madre pues. No, porque está full share Ahí está. Year. Vámonos, vámonos, ay, perdón, me, me llevé tus fotos Llamadte, no. amigo Uy, cofre, cofre, cofre, uy, diamante, diamante Uy, uh, bueno No, ¿Cómo avanzar rápido? ah, está mal, está mal, está mal. Vamos a nah, tener que nerfear esto nah, ya me, Voy a que la pija, está re mal hecho eso Su, No, nerfea Ya llegamos a 20 minutos, chicos bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado rápido. el vídeo, la videoreacción. Eh, puede que suba la parte 2, quién sabe, Uy. ya me molesté mucho. Oh, shit. Quedamos en oh, shit. 20 minutos 13 segundos. Bueno, nada, si lo ven, compa si la, la carrera. porque no sé. No me este, padre, no Así que nada, comenten si quieran un saludo. Y Está nos muy opuesto. Deberían próxima. Debería... Ah, claro. de en, vamos a prohibir en la, la entrada a las dungeons en los días de pacífico. O ya fue, lo podemos a ver, hacer sigo... en... Vale, abajo, abajo en la descripción forrando. le dejo el link del canal ver, de Michitas. Le dejo el link de mi Instagram. Le dejo el link de mi Twitch. Aunque no hago directo, así que para qué pille nada. Ya, peliendo, peliendo, caliente. ayuda Javi, ayuda Javi, ayuda like, Javi. Si quieren diariamente porque estoy subiendo... Yo quito el, el, el, el, el la espada está acá. También. Y bueno, vuelvo algo. a activar yo Games porque la verdad está apagadísimo. Uh, no, está, está muerto. Uh, corre, Javi, corre Javi, corre Javi. Vamos bueno, sí. Javi. Nada chicos, bueno, espero que les haya gustado. Javi, no te quedes atrás. No, todo me sabe a huevo. Corre, Javi. Estoy pensando cómo voy a ir ¡Ay, esto. los magmas ¡Ay, pero no hay agarrado! No, no ¡Acá no hay salida! Tío. Corre, javi! Bueno, nada, Macs, eh, Macs. eso... Eh... No sé qué más decir. No, ¡Javi, man, me encerraron! Bueno, nada, chao, hasta la próxima, ah, se cuidan, bye. bye. Javi.